ocasiones veremos el funcionamiento del estado financiero llamado balance general. Para acceder a este módulo únicamente en la parte de estados financieros es necesario acercarnos a la parte de informes, darle clic, buscar en la parte que dice balance general y de esta manera estaremos accediendo. Ya aparecerá seleccionado nuestra comunidad y el mes pues nosotros tendríamos que seleccionarlo de acuerdo al mes que nosotros creamos nuestro informe. En la, parte, en la parte de abajo podemos ver cuatro apartados, uno llamado activo circulante, uno pasivo circulante, activo fijo y capital. Estos cuatro apartados están divididos en dos, lo que es el activo y el pasivo. El, del lado del activo se encuentra el activo circulante con los títulos de cuenta y monto. De la parte de cuenta nosotros vemos lo que es caja, banco y deudores diversos. Y la parte del monto es lo que nos, nos muestra el total ¿cómo funciona este monto? este monto se saca el total de, de las cajas de la caja del, de, los, de los registros que hayamos hecho nosotros se muestra todo, todos los cargos menos los abonos y eso, y eso formará parte de nuestro monto de la misma forma sucede con bancos y deudores diversos al final podemos ver un total de activos circulante que mostrará el total de estas tres cuentas en la parte inferior, que, te, que, son, que es el activo fijo, eh, las cuentas que tenemos de activo fijo no están disponibles, entonces por eso se muestra únicamente de manera, de manera informativa lo que es el total del activo fijo, que se ve en ceros, y al final tenemos un total de activo que es el total que nos da de sumar el total de activo circulante más el total de activos fijos. En este caso son 60.700. Cabe aclarar, que el total de estas cuentas se muestra de, el, de un histórico, de lo acumulado, o sea, lo acumulado desde el principio hasta el mes que seleccionamos. En este caso es diciembre, si seleccionamos meses anteriores, este monto tiene que ir disminuyendo porque es hasta el último día del mes seleccionado. Del lado derecho vemos la, el apartado de pasivo. Este apartado de pasivo cuenta de se, eh, se conforma de dos, de dos cajas. Una que es el pasivo circulante y la otra que es el capital. En el pasivo circulante podemos ver la cuenta de proveedores varios y acreedores varios. Estas dos cuentas, al igual que las cuentas anteriores, se suman todos lo los cargos desde el comienzo de los registros hasta el último día del mes seleccionado. En este caso, que es diciembre, se mostraría desde el primer registro hasta el 31 de diciembre la suma y la resta de todos los cargos que tengan proveedores varios menos los abonos que se generen en, esta misma, en estas mismas cuentas. Al final de, de la tabla podemos ver el total de pasivo circulante que nos mostrará la suma de los montos de las dos cuentas. En la parte inferior tenemos las cuentas de capital, esta, estas cuentas consta de una sola cuenta llamada utilidad o pérdida remanente. Esta utilidad o pérdida remanente es el total de, de, de los egresos menos los ingres, ingresos. Este total debe de coincidir con el módulo que vimos anteriormente de estados financieros de estado de resultados, ya que es el total de los ingresos menos los egresos de todas las cuentas y de, igual de, del inicio de los, de los registros al último día del mes actual. En este caso tenemos 60.200 nosotros del lado derecho eh, veremos que aparecen los montos, el monto total, se hará la suma de estos dos montos y en la parte de abajo se mostrará el total. Como podemos ver, podemos ir cambiando de, eh, de meses y el, el informe nos mostrará los meses anteriores. Por ejemplo, en este caso, al mes de octubre, los la suma de los montos es de $46,500. Una regla de para ver que, que estamos haciendo bien nuestros cargos y nuestros abonos, nuestros registros, será ver en la parte baja el total de activo y el total de pasivo más capital. La suma de estos dos tiene que ser eh, la misma. el total Es decir, el total de activo tiene que ser igual al total del pasivo más capital. Como en este ejemplo lo estamos mostrando, que los dos dan $46,500. De esta manera nosotros podremos corroborar que efectivamente nuestros registros están realizados correctamente. Esto sería todo de parte de lo, del balance general y seguiremos con más videos informativos sobre estos estados financieros. Gracias.